del tema económico actual, la coyuntura económica, y está en la línea telefónica, Senón Mamani, que es el viceministro de presupuesto y contabilidad fiscal. A quien le voy a dar los muy buenos días. Viceministro, ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días, estimado Mario, un placer saludar a través de su programa a toda la audiencia. Bien, hagamos de cuenta que usted es un médico, podemos hacer un ejercicio así, entonces un médico y lo han llamado de eh, de eh, desde Bolivia y le han dicho, a ver, quisiera desde el punto de vista médico, o sea, mezclando con la economía, ¿cuál es su diagnóstico en este instante de Bolivia? ¿Está enfermo? ¿Está delicado? ¿Está bollante de salud? Cuénteme, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, Bolivia nuestro país eh, tenemos, primero, hay que destacar de manera clara que tenemos una estabilidad económica tenemos una estabilidad de precios, tenemos un crecimiento económico que hemos registrado al 2021 de 6,1% de crecimiento del PIB y al tercer trimestre de 2022 de 4,3% de crecimiento. Tenemos una, una de las tasas de inflación más bajas a nivel de la región que hemos registrado eh, el año pasado no, con 3%, la más baja de la región, estamos reduciendo la tasa de desempleo, se ha reactivado con todas las medidas de reconstrucción de la economía, con todas las medidas aplicadas que se ha venido desde el año 2021 hasta el año 2022 y a la fecha y seguimos continuando, están dando resultados positivos. Entonces, ese es un elemento muy importante, estimado Mario, y hay que dar la certeza a toda la población de que la economía boliviana, a diferencia de otros países de la región, tenemos una estabilidad económica. Bien, vuelvo a los términos médicos, entonces va a Bolivia a su consultorio, doctor, usted le revisa corazón, presión, nivel de azúcar, las cosas que siempre se hacen, etcétera y le diría usted a Bolivia, váyase a su casa tranquilo, esto esté bien, ¿sí? Claro que sí, ¿no? Y uno siempre tiene que estar pendiente de su salud también, ¿no? Y obviamente, eh, y eso es lo que pasa a nivel económico, nosotros como gobierno nacional, ¿no? A través de, del Ministerio de Economía, con planificación, con el Banco Central, con todas las instituciones, siempre vamos evaluando eh, qué es lo que está pasando en el contexto nacional, en el contexto internacional, qué medidas se pueden aplicar y qué medidas justamente, justamente para cuidar la economía del pueblo. Y obviamente uno cuando va al, al médico puede decirle, no, tome el paracetamol y usted va a estar tranquilo, ¿no? Para calmar los dolores. Pero sin embargo uno siempre tiene que estar pendiente de su salud, como toda persona, uno cuando es responsable, eh, siempre tiene que estar pendiente de su salud. Bien, sigo con la alegoría médica, y de repente Bolivia le dice, doctor, tengo un problema, me duele mucho el déficit fiscal, está en 7,6, una cosa así, ¿qué le diría usted? Bueno, eh, a ah, al, el, el médico siempre tiene que recomendar qué medidas se tienen que aplicar justamente para reducir ese déficit. Y aquí me permito mostrar, estimado Mario, eh, este gráfico en el que cómo es el comportamiento del resultado fiscal. Fíjense ustedes, ¿no?, que el año 2020 teníamos un déficit de 12,7%, Es la más alta de todo, y nunca habíamos observado ese déficit del año 2020. ¿Y a qué se debe? Se debe una mala administración del gobierno transitorio de la Añez, sumados a, al tema del COVID, tenemos ese déficit muy alto. ¿Qué se ha hecho durante Desde estos dos años? se ha reducido el déficit fiscal a 7.2%. Se ha reducido en más de 5.5 puntos porcentuales el déficit fiscal. Se está corrigiendo ese, ese mal manejo que se ha hecho y que no se tenían los recursos, y, y eso es lo que se está corrigiendo. Fíjense también ustedes una línea roja acá también que se observa. Entre 2006 al 2019 teníamos un superávit corriente. ¿Eso qué es, ¿Qué significa? que nuestros ingresos eran siempre mayores a los gastos corrientes. Entonces, eso es lo que se registraba. Pero ¿qué pasó en el año 2020? Teníamos un déficit corriente de 6,1%. ¿Qué se está haciendo? Se está corrigiendo y prácticamente estamos volviendo al equilibrio. ¿Qué se va a hacer? Generar mayores ingresos, que esta línea roja sea mayor, es decir, que los ingresos corrientes sean mayores a los gastos corrientes, es lo que se tiene que hacer entonces, nosotros como economía ¿no? siempre estamos velando que tenemos que corregir este, este resultado fiscal y es lo que se está haciendo, hemos reducido el déficit fiscal de 12.7 a 7.2, estamos reduciendo el déficit corriente de menos 6% que nos han dejado el año 2020 a prácticamente a volver en equilibrio, por tanto Aquí es un elemento muy importante, estimado Mario, que hay algunos analistas ¿no? que el día de ayer en su programa y en otros medios salen señalando de que obviamente estaríamos con un déficit muy alto y que el gobierno aparentemente no estaría haciendo nada. Y aquí me permito, y como lo hemos demostrado, eh, con cifras totalmente claras, de que se está reduciendo el déficit fiscal porque obviamente eso es lo que debemos hacer. Bien, uh, voy a insistir con el médico, creo que es uh, lo más gráfico que uno puede utilizar, uh, señor viceministro. A ver, sucede que um, ha eh, terminado la consulta y me estoy yendo, y usted me dice, ah, ah, ah, paciente, tiene que pagar. Y entonces yo le diré, sí, tengo cuatro mil millones de, de dólares a diciembre del, 22 del 2022 en mis cuentas, cuatro mil millones de dólares, es harta plata. Sin embargo, eso está en oro, eso está en derechos especiales de giro y eso también está en efectivo. Es, pero efectivo solo tengo 600 millones y un poquito más que ha ido bajando constantemente. Ah, llegamos a 13 mil millones en un momento dado en las reservas. Eh, ¿Está bien que tengamos esos cuatro mil millones en este instante dispuestos así? ¿Está bien en esta circunstancia porque tengo que pagarle que solamente disponga seiscientos millones cuando tengo que subvencionar, por ejemplo, eh, mi ida a mi casa mediante la gasolina subvencionada? Bueno, aquí hay un elemento, estimado Mario, gracias por la consulta. Habría que separar en dos momentos. El 2020 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? se lo han comido las reservas, ¿no? Y eso también hay que decirlo de manera clara, no solamente hacer alusión al año 2014, cuando obviamente las, eh, las reservas estaban por encima de los 13 mil millones, hoy, ¿no? Del 2020, ¿cómo hemos comenzado? 2021, ¿qué se ha hecho? Prácticamente se ha mantenido, se ha hecho un manejo responsable de las reservas internacionales a través de la política monetaria que está a cargo el Banco Central de Bolivia, y hoy, eh, y como ustedes habrán visto, ¿no? el Banco Central ha sacado comunicados eh, y ha informado a través de los medios estatales, a través de los medios de comunicación, de que tenemos un nivel de reservas internacionales prácticamente estable y que no habría que, na, no habría que preocuparse. Y en relación a lo que usted decía, yo tengo TX, yo tengo reservas, ese es el manejo de la política monetaria que tiene el Banco Central. Obviamente, en el marco de sus atribuciones, este es un flujo de recursos ¿no? y que hace a través de las operaciones financieras que le permite al Banco Central hacer estas operaciones, hacer inversiones, rendimientos y generar eh, ingresos. Por tanto, eh, ese es un flujo. Y también hay otro elemento, estimado Mario, las exportaciones son diarias. No es un stock que digamos que, eh, que, que hoy puedo y que tengo ese dinero y que tengo para todo el año. No, es dinámico la economía. Todos los días van los exportadores eh, exportando los productos y también va entrando el flujo de, esos, de esas divisas al país. Y así también van saliendo. Así como entran, van saliendo y ese es el nivel de reservas que hoy tenemos como país. Y, eh, y, y nosotros como gobierno nacional hemos manifestado ¿no? a través del Banco Central eh, que el nivel de las reservas internacionales están en el orden estable. Bien, déme un minutito a más, debo ir a un pequeño corte, luego los mensajes voy a insistir con este tema. Eh, ¿Cuánto tiempo puede el paciente, Bolivia en este caso, eh, pagar al exterior, a otras personas, para que lo lleven de un lado a otro, vía subvención a, a la gasolina? ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso? Eh, dadas las, eh, los niveles de reserva, pero será luego los mensajes, por favor. Enseguida vuelves. El café de la mañana. vida medida política, pero mmm, pagar subvenciones. Pero aquí son. De la mañana. Agua Sport te pone en modo Sport, nueva etiqueta el mismo sabor, nueva etiqueta el mismo sabor la primera en ponerle sabor al agua cero calorías, sin gas sin azúcar, con el más puro sabor a limón, Agua Sport es de la cascada, orgullosamente boliviana las 50 minutos estamos uh, dialogando y quiero agradecerle a don senón mamani que es el viceministro de presupuesto y viceministro de presupuesto y contabilidad fiscal eh, su amabilidad de atendernos a ver eh, cuánto tiempo usted cree desde su punto de vista de economista que puede de economista que puede ser sostenible la subvención a los uh, carburantes le digo mi opinión muy chiquitita me parece insólito. Eh, eso es lo que he manifestado. Me parece realmente, no sé, sé que es una monólito. Eh, eso es lo que he manifestado. Me parece realmente, no sé, sé que es un monólito. Eh, eso es lo que he manifestado. Me va a darles mm, crédito fiscal, 70% sí. ¿Cuánto tiempo es sostenible eso, señor viceministro? ¿Cuánto tiempo es sostenible eso, señor viceministro? Señor viceministro. Eh, si fuese, digamos, una economía eh, paralizada, ¿no? que tendríamos esos 4 mil millones, como señalan, y que no habría nada de dinamismo ni exportación, nada, obviamente, como algunos ya lo han señalado, duraría más de tres meses. Pero como al ser tenemos una economía abierta, tenemos una economía dinámica que todos los días entra y sale el flujo de dinero, eh, y eso ha sido siempre administrado especulando, eh, y eso ha sido siempre administrado especulando algunos analistas desde las gestiones pasadas, como ustedes recordarán, y han dicho: no, esto, este dinero que tiene el Banco Central, las reservas, ya se está agotando y que no va a ¿Cuánto tiempo? Ya todas las exportaciones de los cuales más del 50%. Estioma Amario son exportación de la industria manufacturera Y eso representa de que ya no somos una economía solamente De que estamos exportando materia prima Entonces es un elemento muy importante porque se ha dinamizado, se ha diversificado la economía Otro elemento muy importante es que las subvenciones de Amario No es un elemento que eh, lo manejamos de, reciente, esto viene desde el año 2006 Y siempre han dicho y han señalado, ¿no? Eh, algunos analistas de que debería levantarse la subvención porque no va a aguantar la economía y esto venimos desde el año 2006 y hoy tenemos como país una eh, eh, una política que se mantiene y la subvención sobre todo beneficia a las personas a, a la economía en su conjunto porque eh, por ejemplo cuando una persona sale ¿no? de su casa a hacer su, su actividad eh, su actividad comercial o su actividad productiva, no tiene por qué preocuparse del tema de la, eh, del, del precio de la gasolina o del diésel, ¿no? Tenemos un precio subvencionado. Ese es un elemento muy importante y eso permite no solamente al sector transportista a realizar su actividad de manera normal o a los agroindustriales o al sector empresarial que también consume diésel y gasolina. Entonces, eh, eso beneficia a la economía en su conjunto. Muchas teorías, eh, estimado Mario eh, Modelos neoliberales Que algunos analistas incluso señalan Que debería levantarse la subvención Para así reducir el déficit fiscal Y nosotros siempre hemos dicho Que tenemos que cuidar la economía del pueblo de lo que más necesita Y entonces, ese es un elemento muy importante De la política de sus subvenciones Coalida sobre todo a la gran mayoría de la población Bien uh, Lo, lo um complicado, lo que no se debe hacer, por ejemplo, es difundir rumores. Eh, hay un viejo adagio periodístico que dice, los rumores no se imprimen, se investigan. Por eso le hago la consulta directamente a usted de algo que he escuchado, pero eh, la mejor fuente es usted en este caso. Eh, ¿Es verdad que el gobierno se ha prestado una cantidad importante de dólares de la banca privada? Eh... Ten, tiene estimado Mario usted la información de esa de lo que usted está señalando porque que que yo sepa como gobierno nacional de la banca privada no no se ha prestado tiene una el banco central tiene una política monetaria que es muy importante no que es por ejemplo eh, de la política monetaria que hoy eh, lo aplica y, y esto es, eh, si usted tiene esa información que está señalando, también habré que decirlo. Y obviamente eh, ten, tenemos instituciones llamadas por ley, como es la ASFI, como el Banco Central, que seguramente si es que existen estos rumores, esta especulación, tendrán que hacer la investigación correspondiente. Permítame, no es especulación, es pregunta. Eh, permítame sí. hacerle otra pregunta, casi sobre el particular. Eh, ¿Será verdad que el Estado boliviano le ha echado mano a los derechos especiales de giro que tiene? Eh, es decir, es complicado el derecho especial de giro. Creo que está en 250 dólares cada uno. Pero eh, Bolivia tiene, los tiene y los maneja en el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Ha echado mano de recursos? No digo que, de, que sea ilegal o legal. Eh, ese es otro tema. ¿Pero se puede utilizar los recursos de derechos especiales de giro? En el marco de la ley vigente del Banco Central de Bolivia, el Banco Central, en el marco de la política monetaria, tiene entre sus atribuciones hacer eh, toda la política de, eh, monetaria, en este caso las operaciones financieras, ya sea en divisas, derechos especiales de giro o en, reserva, eh, o en, en oro. Entonces, esa eh, es una política que hoy el Banco Central tiene entre sus atribuciones. Ah, lo último, en este contexto, señor eh, viceministro, eh, todos los funcionarios públicos ganan en bolivianos. Eh, ¿Por qué habrá tanta demanda de dólares? Es eh, simplemente eh, una suerte de histeria colectiva que tenemos, por ahí alimentada por los medios de comunicación, por analistas, como usted dice... Eh, ¿Podría ser que eh, gente nerviosa esté presionando? Algunos bancos todavía no están entregando dólares. ¿Por qué será eso? Eh, creemos que es una especie de especulación, estimado Mario, porque tengamos en cuenta que la economía nacional, eh, hay una alta confianza del uso de la moneda nacional. El 99% de los créditos que hoy eh, la gente acuda a las instituciones financieras siempre están en moneda nacional. Entonces, y, y el 86% de los ahorros están en moneda nacional. Por tanto, eh, entendemos nosotros que eh, es una serie de especulaciones que algunos analistas la han estado queriendo meter rumor a algunos bancos, y obviamente ahí el director de la autoridad, la ASFI, eh, en este caso el director Reinaldo Yufra, eh, está haciendo todas las, eh, todos los que corresponden en el marco de la ley, hacer la investigación y generar. Eh, porque obviamente no pueden hacer ese tipo de especulaciones, generar esa especulación y generar temor hacia la población. Bien, lo último, y vuelvo al tema de el médico Mamani, con el paciente Bolivia. Me voy tranquilo, me tomo por ahí un paracetamol, pero me voy tranquilo, ¿sí? Creo que no, no es tanto decir tomar tu paracetamol, sí tranquilo. El diagnóstico tiene que ser completo y creemos nosotros que como economía nacional, eh, como gobierno nacional, eh, las instituciones que estamos a, a cargo de esto, estamos haciendo eh, todas las semanas, todos los días, hacer una evaluación, haciendo un diagnóstico de todos los sectores, qué es lo que está pasando, y, y en, esa, en esa medida tomando medidas eh, correctivas, de medidas que correspondan justamente para cuidar la economía del pueblo. Entonces, creemos nosotros que estas medidas que hemos ido aplicando desde el año 2021 al año 2022 han sido uh, ser, ser porque obviamente hemos tenido un crecimiento económico, hemos tenido una estabilidad económica, hemos tenido la tasa de inflación más baja de la región, estamos reduciendo la tasa de desempleo de 11.6 a 4.1% más de 1.3 millones de personas han encontrado una fuente laboral, se está reduciendo la extrema pobreza, los organismos internacionales, que también hacen un diagnóstico, también señalan que Bolivia va a ser uno de los países que más va a crecer en la región, CEPALO dijo que... Eh, Va, Bolivia va a ser uno de los países que más va a reducir la extrema pobreza, por tanto, creemos que estamos administrando de manera responsable la economía nacional, siempre, siempre sigilosos de lo que pasa en el contexto nacional y así como también en lo que pasa en el contexto internacional. Doctor, doctor, ya me confundí, eh, licenciado, me imagino, estaba viendo en el asunto médico, me voy tranquilo, entonces no voy a hacer como me dijo mi médico, Mario, necesitas una placa. Y yo le dije, ¿de rayos X? No, de bronce, me dijo. Malvado es mi médico en todo caso. Gracias, uh, viceministro. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo para toda la audiencia. Gracias, estimado Mario. Bien. Claudia. Muchísimas gracias, Mario. nosotros en el...